hola aquí antonio herrero lo primero de todo disculparme porque la semana pasada por problemas técnicos en mi equipo informático no pude publicar el artículo de mi blog hoy me gustaría hablarte de cómo un mal proveedor puede arruinar todo tu trabajo con una mala experiencia de usuario te lo explicaré con un ejemplo de algo que me pasó a mí la semana pasada el cliente, antes de tomar la decisión de comprar un producto o servicio, se lo piensa mucho. Tiene que vencer un montón de miedos. ¿Este producto o servicio solucionará mi problema o satisfará mi capricho? ¿Y si luego resulta que no es adecuado? Nuestro deber, cuando con el costoso proceso de venta logramos persuadir al cliente de que nuestro producto o servicio es el adecuado, es que tenga una experiencia de usuario increíble. Provocar el efecto wow. También tendrás que cuidar la entrega. Cuando el cliente por fin toma la decisión de comprarnos, sigue habiendo dudas en su cabeza. Por este motivo, quiere el producto o servicio ya. ¿Qué es lo que sucede? Recuerda el siguiente principio antes de que pase a la explicación. El servicio al cliente no es un departamento es una actitud de toda la empresa aunque nos esforcemos por dar un servicio excelente al cliente al contratar un mal proveedor este puede tirar esa experiencia de usuario por tierra en un abrir y cerrar de ojos como me ha pasado a mí en estas dos últimas semanas con Yastel en la entrega de una tarjeta sim antes de esa experiencia si me hubieran realizado una encuesta valorando de 0 a 9 mi satisfacción como usuario de Yastel, sin duda les hubiera dado un 9. Después de la experiencia que os voy a explicar, mi valoración sería como mucho de un 5. Hace un par de semanas solicité una tarjeta SIM para uno de los teléfonos de mi familia. Esto fue un sábado. Llamé a atención al cliente y me dijeron que me la enviaban. Al momento recibí un SMS que mi pedido se estaba tramitando. El lunes recibí un email donde me daban el número de seguimiento de envío del paquete y el teléfono del transportista que tenía que hacer la entrega. También recibí un SMS que decía que en 48 horas me entregarían el pedido. Pensé, bien, el miércoles me la entregarán. Hasta aquí todo genial. Incluso diría que muy bien. El miércoles al no recibirla, llamé al número del transportista. Era Tourline Express. Aquí empezó mi infierno. Llamo a este número y me contesta una maquinita. Me pide que introduzca el número de seguimiento y me dice que mi paquete está en estado de incidencia y que me pasan con la oficina asignada para la entrega más cercana. Me pasan con un número que suena y suena y suena y no descuelga a nadie. Tampoco me dejan un papelito en mi casa conforme han intentado entregar el paquete, como hacen todas las empresas de transportes con cara y ojos. Intento llamar a diferentes horas y en diferentes horarios. Tourline nunca descuelga el teléfono. Imagínate cómo me empiezo a sentir. Lo intento por su web y cuando introduzco el código de seguimiento en su web me dice que es incorrecto. Lo compruebo y es correcto pero su web dice que no lo es. Pongo el código postal y me sale la dirección y el teléfono de la oficina que se encarga de repartir mi zona. Llamo y sorpresa, me sale la misma maquinita con el mismo resultado. Vuelvo a llamar a Yastel... Entre semana, te tienen con un tiempo de espera de más de 5 minutos que utilizan para taladrar tu cerebro con la música de sus anuncios, free, free, na-na-na-na-na-na, in the top of the world, free, free, al final descuelgan y les explico lo que pasa y deciden pasarme con el departamento de logística. Esto sucede en varias ocasiones con el mismo resultado siempre, no me pueden ayudar. Lo único que pueden hacer es darme otros teléfonos de TurLine Express, llamo a estos teléfonos y son más cachondos aún que la maquinita inicial. Cuando introduces el código de seguimiento, te dicen que te pasan con la oficina de encargada de tu reparto y te cuelgan. Busco en la web otros teléfonos de TurLine Express y siempre me sale la misma maquinita. Vuelvo a llamar a Yastel, me vuelven a pasar con logística, les digo que se pongan en contacto con ellos con Turline Express, ellos con Turline Express, y me dicen que no pueden hacerlo. Al final les digo que cancelen el pedido y que me la envíen con otra compañía más competente. Lo anulan y me dicen que para solicitar otra vez la SIM con otra compañía tengo que volver a llamar a atención al cliente llamo y otra vez la musiquita taladrante durante más de 5 minutos Free, free Na na na na na na in the world Free, free La chica que me atiende me dice que tenemos que esperar hasta que Turline Express les devuelva la sim para poder volverme a enviar otra vez Pero que se compromete a llamarme ella misma cuando le expreso mi malestar con la situación en un estado de nervios bastante alterado ¿Te imaginas cómo me sentía en ese momento? ¿Cuál era mi experiencia de usuario? Al día siguiente, esta chica no me volvió a llamar. Supongo que porque recibí un SMS que me habían entregado la tarjeta. Mi sorpresa fue mayúscula. Yo no había recibido nada. ¿A quién le habían entregado mi tarjeta? En uno de los mensajes de los que Turline Express pusieron a Yastel. Pusieron una nota de que la tienda estaba cerrada. Pero si es una vivienda, un primer piso, ¿qué tienda, dónde lo intentan entregar? Finalmente me comentan que en realidad la han devuelto a Yastel. Ya me quedo tranquilo. Así que el sábado la vuelvo a solicitar y les digo explícitamente que pongan en mayúsculas y en negrita que me la entreguen por la compañía que quieran, menos con los impresentables de Tourline Express. El lunes me la entregaron. La tiraron por la puerta cuando es un producto que han de entregar en mano. ¿Adivinas quién hizo la entrega? ¡Correcto! Los impresentables de TurLine Express. Así que si tienes una empresa y quieres que tu cliente tenga una buena experiencia de usuario, vigila a quién eliges como proveedor. Cuida muy bien este aspecto, ya que te pueden tirar por los suelos de un plumazo todo tu trabajo y esfuerzo. Conseguir un cliente cuesta mucho. <coughs> Perdón, conseguir un cliente cuesta mucho, pero perderlo por tener una mala experiencia de usuario no cuesta nada. Si te ha sido útil, al menos para no contratar más a tu line express, compártelo en tus redes sociales y déjame un comentario. ¿Has experimentado alguna vez tú una experiencia de usuario similar? Espero tus comentarios en el vídeo o en el artículo del blog. Nos vemos la semana que viene. Gracias.